Hielos. Temporada 2, episodio 1. La infección zombie. Tempo, digo, episodio largo. Siempre yo. ¡Chasca, chasca! ¡Oh, no! ah, ah, ah, ah, ah, Soy la Vega, violona. ¡Ah! <ríe> oh, un muerto por uno de mis ganchos. Gracias, vuelve a tu lugar. Ah. Con mi magia Haré que estas K Revivan Tú Vas a ser rey Te vengarás ¡Ah, ah, ah, ah, ah! Yo me voy Volando Y hasta la próxima Tantos es Y dominaré el mundo qué tranquilo estamos Y una escoba Para que Para que estas Ca, se muevan. Ah, okay, debemos eh, salir. ¡Okay! Ah, oh, ¿cómo van ustedes? Por favor, activar su. Por favor, activar subtítulos. Es hora de mover. Cinco minutos después... Nos acabamos con todos ¡Sí! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay! <tose> <tose> <tose> Ningún animal sal salió herido, así que no se preocupen. ¡Ay, ese perro! No serán los sobrevivientes. Ahora quedamos muy pocos. No se preocupen. ¡Traemos más! ¡Ya, ya! ¡Oh no! ¿Qué se escuchó? ¿Qué pasará en el próximo episodio? Eso lo sabremos. <risa>